Hace ya un tiempo de cuando hice este vídeo. En él hablaba de los personajes que más papeletas tienen para entrar en el próximo Super Smash Bros. para Switch. Pero no hablaba de lo que a mí me gustaría. Muy buenas, soy Delta Light y bienvenidos a mi canal. Pasad, sentaos y disfrutad porque hoy os voy a hablar de los personajes que me gustaría que estuvieran en el próximo Smash. Bueno, pues eso... Personajes que me gustaría a mí Quizás ninguno de los que diste encaja para nada en Super Smash Bros Pero a mí me gustaría verlos Antes de empezar con la lista quiero aclarar que es mi opinión Probablemente ninguno de vosotros esté de acuerdo con mi lista y queréis a otros personajes Pero son los que yo quiero Tened eso en cuenta antes de darme dislike o comentar Pero vaya a vosotros, no, no os lo prohíbe nada tengo que aclarar que no voy a poner a nadie que estuvo en la lista anterior, para diversificar un poco. Además, hay que respetar los límites de Smash, personajes como Goku o Sora no van a entrar en Smash nunca, así que aunque quiera que salgan, sé perfectamente que no pueden, así que no los mencionaré. Dicho esto, vamos ya con la lista. Waluigi, de la saga Super Mario. Sí. Ya sé que en la anterior lista dije que nunca va a entrar, y de hecho seguramente no entre. Aunque si me lo preguntas ahora creo que es más probable que, que cuando subí la lista anterior. Pero es mi personaje favorito de toda la saga de Super Mario por mucho. Me gustó mucho verlo como ayudante y ahora me gustaría verlo luchar. Los problemas que veo son que las ideas para su moveset son muy limitados. ...y que la saga de Super Mario ya tiene demasiada representación. No podría entrar en la de Wario porque nunca apareció en ningún WarioWare o Wario Land Aún con todo, me parecería genial como personaje y lo usaría muchísimo sin duda. Bandana D, de la saga Kirby. Kirby está de mucha actualidad. Ahora mismo están como personajes Kirby, Rey de Dede y Meta Knight. Un personaje más estaría bien. Y el que mejor encaja es Bandana D. Un personaje que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, siendo controlable en juegos como Kirby's Adventure Wii, Kirby Battle Royale o en el recientemente lanzado Kirby Star Alice. Su inclusión es muy sencilla, sus movimientos son fáciles de idear y muy bien en el juego. Estaría bastante bien ver a esta cosita en un juego de lucha. Dixie Kong de Donkey Kong Country. No. No quiero a King Carrul en Smash, lo siento, no lo veo, no me gusta, pero sí que veo a Dixie, otra monita como Donkey y como Diddy, y que no ha tenido tantas apariciones como gustaría, pero encaja muy bien en el juego, y con la versión de Switch de Tropical Freeze a la vuelta de la esquina, pues podría entrar. Otras opciones son Cranky o Funky, pero veo mejor a Dixie y más fácil que, que entre. Una mona ágil y con buenos movimientos Aunque podría ser un poco clon de, de Didi, ¿no? No lo sé Bomberman De Bomberman Voy a aprovechar aquí No No se llama Don Pepe y los Globos Dejad de decir Dejad de decir que se llama Don Pepe y los Globos Porque en ningún momento se ha llamado que así En fin eh, lo veo muy bien para Smash. Ha tenido muchos juegos, sobre todo para Nintendo. En todos estos juegos ha tenido mucha variedad y podría ser un personaje divertido de ver y de jugar. Además que es un personaje clásico. Me encantaría verlo. Me ha dado momentos muy buenos y divertidos, aunque no tenía muchos amigos para jugar con ellos entonces. <risa> Seguimos, seguimos. Shadow the Edgehoff, de la saga Sonic. Creo que la saga Sonic necesita más representación y no creo que SEGA tenga mucho problema con eso. Shadow debutó en Sonic Adventure 2 y desde ahí ha aparecido en prácticamente todos los demás juegos. También ha aparecido ya como ayudante, así que no creo que haya mucho más problema para añadirlo. Realmente tampoco vería mal que metieran a Tails, Knuckles, Silver o Blaze. Hay muchos personajes de Sony que encajan muy bien con Super Smash Bros. Y no los aprovechan. Fjorm, de Fire Emblem Heroes. A ver. Es posible que no conozcáis a Fjorm. Fjorm es esta chica de aquí. Es de Fire Emblem. No. No ha aparecido en ningún juego principal, solo ha aparecido en Heroes, el spin-off para smartphones. De hecho, debutó hace muy poco. ¿Y por qué quiero a esta chica en Smash? Pues por varias razones. Primero, porque sería un soplo de aire fresco para la saga de Fire Emblem. Todos los luchadores de esta saga han usado espadas, me refiero a, a Smash, obviamente. Pero Fjord usa una lanza, además de poderes de hielo. Segundo, porque Fire Emblem Heroes es un juego muy popular y también se podría promocionar así. Y tercero, para aumentar la representación femenina, que poco a poco va aumentando y espero que siga siendo así. Realmente, Fjorm es junto a Waluigi el personaje que más quiero que entre en el plantel. Soler de Astora, de Dark Souls. ¿Qué puedo decir aquí? Soler de Astora. Price The Sun. Dark Souls está en camino para Switch y Soler de Astoras representa a este juego a la perfección. Quiero a este personaje en Smash y lo veo muy probable. Su Smash final puede ser alabar el sol y derretir con él a todos los personajes. Todo es poco para Soler. Mm. Sí, esto es una broma. Otra vez. No veo a Soler en Smash siguiente Shove Knight y Shantai de los juegos con su mismo nombre, dos personajes indie muy populares con una variedad de movimientos y poderes muy amplias que han hecho cameos en muchos juegos y que no tendría problema en aparecer como luchadores en Smash, los veo muy acordes con la temática de Super Smash Bros en cuanto a estilo y en cuanto a lucha y, y, y todo eso en cuanto a prácticamente todo, vaya. Aumentarían la variedad de personajes también. O sea, habrían personajes reconocibles como Mario. Personajes menos reconocibles como Mario Verde. Personajes retro como el dúo Duck Hunt. Aunque sinceramente no creo que el dúo Duck Hunt vaya a seguir. Pero como ejemplo, ¿vale? También estaría Mr. Game Watch. Y personajes indie como soy Ignite y Shantai, que yo creo que es lo que, lo que falta para dar variedad, porque no ha habido ningún personaje Indie hasta ahora que yo recuerde, y sería un plantel muy, muy bueno con estos personajes. Y pues, creo que eso es todo por ahora. Estos han sido los personajes que a mí me gustaría que aparecieran en el próximo Smash. Estoy esperando noticias como un loco, estoy seguro de que vosotros también. A ver si no tarda mucho en darnos más detalles, y bueno, si queréis que haga más vídeos teorizando sobre lo que pueda haber o no haber en la siguiente entrega de la saga, decídmelo en los comentarios o por mensaje privado y os leeré. Recordad que me podéis seguir en las redes sociales, DeltaRai igual que aquí en Facebook, Delta8Rai en Instagram, todo junto, y DeltaRai8 todo junto también en Twitter. Seguidme para no perder detalle porque subo cositas de vez en cuando y también pues aviso de si a lo mejor no puedo subir un vídeo alguna vez y cosas así, ¿vale? Agradecería también un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y que lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!